Antes de que empiece el video, o antes de que se vaya No estoy seguro en qué momento va a meter este clip Ya contamos con TikTok Yo me juré Juré que jamás utilizaría Esa plataforma, no me gustaba Me parecía ridícula Un día estaba aburrido, la descargué Y hoy oh, está muy buena Así que síganme Dejaré el link en la descripción O al final del video, o no sé dónde O en las dos, ustedes síganme Creo que de hecho ni siquiera me acuerdo cuál es mi número mi nombre de usuario es Sierra S A E R lo dejaré en la descripción del video ustedes vayan y síganme Hey qué tal yo soy Sierra y bienvenidos a estos podcasts que nadie ve ¡Uh! Bueno el punto no sé ni de qué platicar pero esto hace que el turno se me pase más rápido y ha habido mucho trabajo ya ha habido mucho trabajo, entonces no he tenido tiempo de grabar. En este momento se calmó el trabajo, entonces decidí, bueno, voy a grabar un poco, pero no sé de qué. Entonces me puse a pensar, este, qué otras anécdotas extrañas me han pasado en el trabajo y saqué una lista enorme, pero todas con algo diferente, con algo pues sí, no no relacionadas con un solo tema hasta que pensé en algo dije, son las 3 de la mañana estoy en tu ventana buscándote amor escucha por favor son las 3 de la mañana y eso me recordó que es, supuestamente es la hora del anticristo y esas cosas y dije, <coughs> ¿qué cosas paranormales me han pasado? esto va a ser punto y aparte de mi trabajo esto me pasó a mí, en mi casa lo viví en persona y fue lo más ojete que me ha pasado. Sí, creo que es lo más ojete que me ha pasado con algo paranormal, con algo que no tiene explicación. O al menos que para mí no tiene explicación. Hagan de cuenta que yo estaba acostado y ahí iba a dormir o ya estaba dormido. No, ya estaba dormido. Total, en... yo no tengo cabecera en mi cama lo que tengo es un cuadro, bueno, son cuatro cuadros de los Beatles que es uno muy representativo donde cada miembro está pintado de un color diferente bueno, el fondo de un color diferente y los rostros son siluetas hechas con sombras por aquí pondré una imagen para que sepan cuál es el punto es que yo estaba dormido, estaba dormido y estaba acostado de lado estaba muy a gusto entonces por x o por y razón me despierto qué pasa cuando me despierto cuando me despierto mientras yo estoy de lado lo primero que veo es a quién era, era esa paul mccarthy viéndome a los ojos suspendido en el aire es un cuadro no tiene por qué suspenderse en el aire entonces la mirada que tuvimos, que yo vi el cuadro y que el cuadro me dio, no sé si me veía, duró como medio segundo, un segundo y entonces, ¡pum!, caí al suelo. Me levanté, prendí la luz y me puse a pensar, ¿ok?, se pudo haber caído de la cabeza, de, bueno, de donde iría a la cabecera y por alguna razón estaba en otro ángulo completamente diferente. Suspendido. Total que no había una explicación Aunque se hubiera caído en ese momento Y lo que yo vi en un segundo fue cuando rebotó No hay manera en que algo que debería caer Sobre mi cabeza o atrás de mi cabeza En la parte de arriba Estuviera a un metro separado de la pared En otro ángulo que no es la pared en la que está colgado Siendo completamente 90 grados Y a la altura de mi cara Para luego caer al suelo Sí me asusté, sí me asusté, sí me dio mucho miedo Pues ya aprendí la luz Y mi cama, así como estoy yo en este momento sentado Se podría decir que mi, mi puerta de, de la habitación estaba hacia aquel lado Yo era más pequeño, yo era más pequeño De hecho todavía ni siquiera era policía Como mi cama se encontraba mirando hacia aquel lado Pues lo primero que pensé fue, pues voy a salir estaba con mi madre este, y decir este, pues decirle lo que pasó porque si sí estaba asustado quería hablar de eso cuando yo pongo un pie descalzo en el suelo sentí en ese momento el miedo más culero que he sentido en toda mi puta existencia no sé por qué pero cuando pisé el suelo y, y miré la puerta la puerta de mi habitación yo sabía que lo que estaba afuera de mi habitación no era mi casa yo lo sabía de alguna manera tengo que hacer cortes porque de repente suena el radio cuando yo, bueno, me quedo viendo a la puerta pisando el suelo de la habitación que sentí ese profundo y primitivo miedo a lo desconocido me subí a la cama y seguí mirando la puerta, la puerta para esto usualmente entra luz mercurial, luz de la calle, luz de los faros, luz de los focos. Siempre entra una línea de luz por ese lado de la puerta, por eso mi cama está del otro lado porque esa luz era molesta a la hora de dormir y no suelo cerrar la puerta. Entonces me fijé mucho en eso y también siempre se alcanza a ver pues, un poco de, de la sala, del pasillo, y no se alcanzaba a ver nada. No había luz mercurial, no había luz de afuera. que incluso cuando se llega a ir la luz, se ve tenuemente muebles afuera o, o, el, o, o la pared o algo así. Pero era como si al marco de la puerta le pusieras un papel, una, una manta completamente negra y que absorba la luz al 100%. Porque era como, como si fuera, voy a sonar bien puñetas, pero... Era como si hubiera un portal. Como si la puerta ahí terminara todo. De ahí en adelante solo hay negro. Entonces, pues como les digo, me subí a la cama. Me quedé ahí. Entonces hice lo más varonil que pude haber hecho en mi vida. <ríe> gritarle a mi mamá. <ríe> ¡Mamá! ¡Ayuda! Total que... Bueno, grité primero un poquito fuerte Fue algo así como ¡Mamá! ¡Mamá! Pero no había respuesta Entonces comencé a gritar en serio Algo así como ¡Mamá! ¡Mamá! La casa no es enorme O sea, me tendría que escuchar sí o sí Sin embargo, no hubo ninguna respuesta Para esto, tomé mi teléfono y decidí marcarle La llamada no salía Creo que hasta el tercer intento la llamada salió Cuando ya sale la llamada Me contesta mi madre Con mucha interferencia La llamada se cortaba eh, Y mi madre me hace una pregunta que yo no esperaba ¿Quién habla? Yo supuse, está dormida, no sabe ni qué ¿Quién habla? soy tu hijo ¿Y dónde estás? Y dije, en la casa, en mi cuarto. Si yo tengo la luz prendida en mi cuarto, que está encendida, como les digo, eh, ella desde su habitación puede ver mi luz. Entonces fue como que, estoy en mi cuarto, tengo la luz prendida. Ella me contesta con algo que no me hizo sentir mejor. Me dice, no es cierto, tu luz no está encendida. Me Mira, solo de pensarlo otra vez Se me puso Me dio un escalofrío Total que Bueno, le dije ¿Puedes venir a mi habitación por favor? Dijo, sí Les juro Les juro Si ella estuviera hablando, porque seguíamos hablando por teléfono Mientras ella venía a mi habitación Para la distancia Yo debería haberla escuchado tanto en el teléfono Como, como en la casa mi mamá habla muy fuerte, entonces debería haberla escuchado, pero se los juro que hasta que no cruzó el umbral de la puerta, la cámara se cayó, hasta que no cruzó el umbral de la puerta, no escuché la voz de mi madre, no la escuchaba, no la escuché, perdón, hasta que cruzó. Para eso, pues colgué el teléfono, le platiqué cómo estaba todo, la verdad, lloré, tenía mucho miedo porque fue algo que no comprendía después de que le platiqué cómo fue la situación quité los cuadros me dio, me dio, de hecho sí, los, los puse de nuevo pero en ese momento los quité ya que los, los quité y le platiqué todo miré la puerta la puerta, el umbral, era completamente diferente ya entraba la luz mercurial de la calle y se podían ver los muebles y el pasillo entonces yo llegué a una conclusión yo llegué a una conclusión que fue yo en ese momento no estaba en mi habitación y si yo hubiera cruzado esa puerta hubiera terminado en otro lugar no sé en dónde No sé por qué Pero es lo que siento Todo lo, En serio, es algo que he pensado Muchísimas veces, muchísimas veces Y una temporada que Lo pensaba todos los días Luego todas las semanas Y yo trataba de encontrarle una puta explicación Y no había Hasta que viendo teorías Viendo lo que sea Llegué a esa conclusión, algo fantasiosa Pero es lo más Lógico que he encontrado hasta ahora y no es agradable no es agradable saber eso <risa> y creo que creo que eso es lo más feo que me ha pasado hasta ahorita con algo paranormal sí porque lo viví, lo sentí los cuadros los toqué y no estaba dormido mi madre está de testigo porque si hubiera estado dormido cuando pasó todo eso este, entonces, ¿en qué lapso me desperté? Prendí la luz y le marqué a mi madre O sea, yo estaba despierto desde el momento que vi el cuadro caer Y no encuentro ninguna explicación para nada Ni para lo del cuadro, ni, ni, ni por qué estaba suspendido en el aire Ni a lo del umbral de la puerta Ni al miedo irracional que sentí Un instinto me dijo, ahí hay algo No vayas, no vayas En serio fue lo más primitivo que he sentido más que cualquier otro miedo que he sentido Más que, más que bleh, lo que sea Y esto que me pasó Usualmente lo, lo hablo con, con cualquiera Pero nunca lo había puesto así pues Para que lo supiera todo el mundo Así que ya lo saben Ya lo sabe todo el mundo Bueno, todo el que ve este video Que realmente estos videos ni se ven casi Solo que yo los utilizo como distracción O, o así Nomás para entretenerme un poco y... Ah, por cierto, por cierto. Retomando que vi teorías y cosas así. Este... Vi varias anécdotas de gente que le pasó algo parecido. No bien que lo del cuadro que se cayó o cosas así. Sino que estaban en sus casas o en sus trabajos. Que por lo general eran... que mi lámpara está... Que por lo general eran turnos nocturnos. O sea, era, todo fue de noche y que ellos cruzaban una puerta y cuando querían regresar la puerta tenía un aspecto diferente o, o la luz o lo que sea y que ellos sentían la necesidad de no cruzar la puerta, sentían un miedo por cruzar esa puerta, aún sin saber qué había detrás, entonces dije esto es más común de lo que pensé, después empecé a pensar que pues como dicen un fallo en la realidad Puede ser algo así como, no sé Universos paralelos que por un momento colindaron Y hubo ahí algo extraño hombres sombra, este Otra dimensión, un portal que se abrió momentáneamente No sé, me gustan mucho esos temas, no sé Pero no voy a hablar de ellos porque van a decir Este güey es un pinche raro Y sí lo soy, así que pues Aguántense Me, me gustaría tener, bueno, tengo algunas que otras anécdotas paranormales. Es así dentro del trabajo. Pero no son tan fuertes. Sin embargo, quizá algún día hable de ellas en un video. Si les ha pasado algo así, déjenlo en los comentarios. Estaría, estaría muy interesante compartir historias de, de temas paranormales. Sobre todo si los vivieron. O un familiar incluso. Y creo que yo me voy a despedir porque estoy escuchando esporádicamente el radio y el trabajo está aumentando otra vez. Así que yo me despido porque tengo que hacer cositas de policía. Yo soy Sierra y nos vemos.